Bueno, eh, este vídeo va para YouTube, para YouTube, pero solo una toma, sin edición ni nada, ¿eh? Eh, He visto, bueno, me vais escribiendo mensajes, yo voy contestando bastantes, pero otros, pues bueno, al final no contesto todos. Eh, así que nada, esto es simplemente una prueba de que estoy vivo, jodiéndome entrenando y hoy me ha tocado lluvia, ahora ha aflojado. Pero <coughs> que seguimos en, en el ajo, como siempre, ¿no? Bueno, haciendo simplemente un poco de mantenimiento, ¿vale? Y ya está. Así que nada, solo es eso, tranquilizar a toda la gente que dice Oye, que a este hombre le habrá pasado algo. Estoy en Twitch con el con el Iván en los martes, en su canal, Iván982, en Twitch. Y si no, en Fansabas en YouTube, ¿eh? Porque emite en los dos sitios, en Twitch y en YouTube, los martes a las 9 de la noche normalmente las 9 podría ser... ocho y media, nueve y media, pero vamos, las 9, ¿vale? y ya está aquí estoy peleándome con la cuesta y ya está, día de lluvia como he salido con un poquito de sol, digo, bueno, aunque me pille lluvia como ayer ya me pilló lluvia y ya la tengo probada que a esta temperatura, de hecho, hoy hace 2 gradillos más, habrá 14-15 grados sé que con esto, aunque me ponga empapado, aguanto y no tengo frío razonablemente, ¿eh? pues ya está, no llevo ni chaqueta de membrana ni hostias, porque son tiradas de 15 kilómetros, vale, o sea son tiradas cortitas sin hacer nada, simplemente un poco de mantenimiento, vale así que venga, os dejo no quiero ser pesado y ahora ya me queda subir aquí, bajar el cementerio de aquí del pueblo, bajar el cementerio para abajo, otra cuesta para arriba poco más y ya alguna cosilla por ahí, algún repechón y ya llego a casa vale así que ya está un abrazo a todos gracias por por preguntar pero ya digo vamos bien vamos bien vamos haciendo y ya está y los que queráis ver tema trail pues eso iván 982 con b Iván 982 con b en twitch los martes a las 9 de la noche si no youtube en falsas igual martes 9 vale Venga, hasta luego.